La más del arte de escribir antes palabra del actor, ahora con el maestro Diego Manzano, como ustedes ya saben, presenta su libro como ser el Peor, acompañado de Estela Casados y Aurelio Contreras. Comenzamos. Bueno, bueno. ¿Se un poquito, físico. Sí, ok. Bueno, con el fondo de la frontera rosa, gracias, gracias de verdad por estar. Era tantito, es siempre un gusto, siempre un gusto poder compartir eh, momentos importantes con gente que quiero. Hoy, hoy, hoy que venía Estela Casados, mi esposa, Aurelio Contreras, mi amigo, eh, Hoy que venía bajando Clavijero para llegar aquí, antes de cederle la palabra a, a Aurelio, eh, veía la neblina jalapeño bajando Clavijero y me acordé de. 1980 y algo cuando el café bueno, cuando el ágora lo manejaba el libro. cuando el café americano nos costaba 50 centavos cuando nos permitían fumar y, y la vida es generosa conmigo porque venía pensando en esas personas que, que siempre con una sonrisa nos recibían y nos aguantaban estar toda la tarde con una taza de café hasta que a las 9 de la noche cerraban y con delicadeza nos Yo y hoy esta mina, de aquellos años, que trabajó, muchísimos años en el y que nos dio crecer, y me da mucho gusto verte, mucho, mucho gusto, Qué bueno que estés aquí, bueno, no quería dejarlo pasar en arte, me da muchísimo gusto verte, pues le cedo el micrófono a, a Estela. Hola, ¿qué tal? Muy, muy buena tarde a todas, a todos. Eh, agradecemos mucho que estén eh, esta tarde acompañándonos en la presentación eh, de este libro que pudo ser peor. Y a mí me gustaría comentar que este es un material que Guillermo Manzano eh, tuvo a bien producir a lo largo pues, de una década, en donde eh, escribió una serie de trabajos periodísticos bajo, digamos que diferentes formatos y que constituyeron pues el trabajo diario que hacía pero también un registro eh, pues documental, histórico muy desde la vena periodística que permitió eh, guardar testimonio respecto a qué, cómo era Jalapa cómo era Jalapa eh, eh, y cómo fue cambiando durante esa década eh, cuando yo empecé a leer el material eh, que él me tuvo a bien eh, mostrarme antes de publicarlo me pareció fabuloso porque me apeló a mi memoria todas esas cosas yo de esta ciudad de sus personajes que había olvidado o que no había conocido tuve oportunidad de, de escarbar en todo ello gracias a lo que él me escribió y bueno eh, quiero eh, tenemos pensado que esto sea más una charla que una presentación, una charla también con ustedes, y un poco como para provocar la charla quisiera comenzar leyendo un texto brevísimo que, que hizo Guillermo y que está en esta publicación se titula ¿Quiénes mataron a Regina? el sábado 28 de abril recibí la noticia mataron a Regina después de asistir a sus exequias supe la habían matado. La mataron los editores y dueños de periódicos que confundieron convenios publicitarios con docilidad ante el poder. La mataron los reporteros que extendieron la mano para recibir el chayote, el embute, el dinero que mata la moral y la ética de quienes por decisión asumieron narrar los hechos y solo los tergiversan. La mataron los directores y jefes de información que comercian con el trabajo de sus subalternos. La mataron los columnistas que hacen dinero a cambio de sus alabanzas o silencios y que lamen los pies del hombre o mujer de poder para recibir el sustento de sus hijos. La mataron quienes en un santiamén se volvieron empresarios de la comunicación sin haber escrito o reporteado una sola noticia en su vida. La mataron esos comunicadores que hoy circulan en vehículos de lujo y son prósperos dueños de portales informativos o agencias de noticias. La mataron los jefes de prensa que corrompieron conciencias con dinero público para confeccionar los espejos en los que sus patrones se ven a modo. La mataron estenógrafos que se creen reporteros o periodistas por editar pasquines de poca monta y que se dedican a la extorsión. La mataron los hombres y mujeres con poder que piensan que la eternidad dura un sexenio y nunca volverán a pisar la tierra. La mataron los burócratas sumisos que repiten las órdenes de sus jefes y jefas para, para recordar a los reporteros quién es el que manda. La mataron los académicos que prefirieron el radicalismo en el aula y el mutis ante la podedumbre social que corroe su alrededor. La mataron los investigadores que, que lucubran en la soledad del cubículo. La mataron organizaciones sociales, partidos políticos y asociaciones civiles que medran del subsidio oficial o internacional para denunciar un árbol con plaga y cerrar los ojos ante la tala del bosque. La mataron los que siempre se quejan de los males del gobierno y exigen respuestas a sus demandas, pero no denuncian al vendedor de drogas que vive junto a sus casas por temor o complicidad. La mataron los que rumian en las mesas de la cafetería, pero que son los primeros en doblar la serviz antes ante el poder en turno. La mataron los artistas, los intelectuales y los creadores que pelean las migajas de las becas antes de asumir un compromiso con su entorno. La mataron y la matamos todos y todas quienes fuimos incapaces de levantar la voz a tiempo y todas quienes quienes fuimos incapaces de levantar la voz a tiempo para evitar esta descomposición social con la que vivimos. Hoy lamentamos una muerte, pero en realidad Lamentamos nuestra incapacidad, nuestro miedo, porque sabemos que plumas como las de Regina son difíciles de encontrar en la vorágine de la corrupción en la que vive, en la que hoy vive la prensa veracruzana. Y bueno, este es un texto que quise leer porque está muy a tono lamentablemente con lo que sigue sucediendo en el ámbito periodístico en Veracruz, tal vez ya no hay dinero para esos portales pero hay otras maneras en que se sigue corrompiendo y en que se sigue disfrutando de pues las prendas que da el poder ante esta transición partidista y no política en realidad bueno, la ordena pues gracias ¿Se eh, bueno, buenas tardes, eh, casi noches. Eh, esta es la, la tercera presentación que me toca hacer de, de Pudo Ser Peor. Y, y bueno, me, me, me da gusto ver la aceptación que ha tenido esta obra. Eh, creo que ni, ni Guillermo se lo había imaginado cuando, cuando decidió hacer esta combinación de su trabajo. Y, y me da más gusto porque que, que venga, que siga viniendo este gente, personas, a, a, a, a ver las presentaciones de Pudencia Peor, porque, como bien decía Estela, pues seguimos eh, en lo mismo, eh, sigue siendo, se, seguimos viviendo una noche oscura en Veracruz, eh, en el ejercicio del periodismo, ¿no? Y pues bueno, este libro, pudo pues ser peor, es una aceleración del periodismo. Eh, su principal característica pues es eh, que presenta trabajos de diferentes géneros periodísticos, algo que ya casi no se ve en los medios actualmente. Eh, Algunas penas vemos notas diferentes, ya no, no pensemos en, en crónicas o en grandes reportajes. Eh, soy, se está convirtiendo por desgracia en la excepción y pues es todo gratificante para quienes nos interesa todavía seguir haciendo un periodismo que importe pues que un trabajo eh, como el de Guillermo que pudo ser peor, siga generando interés a pesar de que pues, estamos hablando de, de textos que ya tienen algunos años de, de haberse publicado ¿no? eh, quiero yo leer este, leerles también un texto eh, que pudo ser peor que pues bueno, para, eh, para mí tiene mucho significado eh, para empezar por que reseña muy bien eh, parte de mi relación personal con, con Guillermo quien tengo ya 20 años de conocer Est estaba yo cayendo en la cuenta de ellos hace 20 años cabello? el nombre y no tenía cabello y no y bueno, eh, y en varias eh, etapas de esos 20 años hemos coincidido eh, para el trabajo que, que realizamos en el periodismo, ¿no? Y una de ellas fue cuando en el año de 2005, se fue a finales de 2005, eh, de manera casi casual, eh, hicimos un proyecto que se volvió un par de aguas. Eh, en, en la vida de quienes participamos ahí, y que se llamó Hora y Les voy a leer un texto que él hizo a propósito de, aquel, de, aquel, de aquella aventura, de aquel experimento, que, pues bueno, que hasta la fecha sigue ocupando un lugar muy importante eh, en el corazón de todos los que participamos ahí. Hace seis años, el 30 de noviembre, salió el primer número de Horas Extra. El periódico que no se vende. Fue el primer periódico gratuito de Jalapa y quizás del Estado. Cada 15 días salía una extraña fauna de locos y locas que soñábamos con hacer periodismo al centro de la ciudad. Ese crucero de las calles Primo Verdad, Enríquez, Jalapeños Ilustres, Zamora, a entregar a peatones y automovilistas un ejemplar de la edición. Fue un ejercicio intenso, rico en experiencias lúdico y con una pasión que se reflejaba en cada número que sacamos durante las siguientes 25 quincenas. ¿Cómo surgió la sexta? En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, que el actor, daba clases y risa en una universidad privada. Uno de mis grupos era el de tercer semestre de Ciencias de la Comunicación, con el que trabajaba desde el inicio de sus estudios profesionales. Les impartía la asignatura de géneros periodísticos, Obvio que abordamos el reportaje, género supremo del periodismo, y que inexplicablemente ha sido abandonado por las nuevas generaciones de reporteros. El producto final que entregaron las y los jóvenes fue de una manufactura impresionante, considerando la edad y una experiencia en el campo. Escéptico, por el afecto que les tenía y tengo, escogí alzar unos trabajos y se los di a leer a unos amigos y colegas. Los comentarios fueron unánimes, que están chingones. Son publicables, están bien hechos. Esto me motivó a plantearles una propuesta al, al grupo. Imprimamos un ejemplar con sus trabajos. Con cierta ingenuidad traté de justificar la petición. Si en los talleres de radio y televisión sus productos, entonces hagamos lo mismo con el trabajo escrito. Algunos se entusiasmaron, otros no. Les pedí unos días para cotizar la máquina del periódico, ver cómo y dónde lo formábamos. También aproveché esos días para hablar con Esther, Vivian y Estela, amigas entrañables y profesionales de la comunicación. El planteamiento era simple, hagamos un periódico, hay talento en los chavos, pongamos una lana y veamos qué pasa. También hablé con Alberto, mi compadre, Aurelio y Darío, todos metidos en el periodismo. Debo decir que, paralelo al trabajo docente, mi vida profesional y mis ingresos se complementan con el trabajo periodístico. En el tiempo que narro publicaba una columna diaria, Factotum, en Milenio el portal de Jalapa. Su director era Alberto Lorenz de Mola, amigo y compañero. Le planteé la idea de maquinar un periódico en la rotativa de milenio. Dijo que sí. El precio que me dio eran solo los costos de producción. Una ganga. Además, y eso lo reconoció por los que hicimos horas extra, jamás en no censuró o se negó imprimiendo. Siempre fue respetuoso de nuestro trabajo, aún a una costa de sus compromisos con el gobierno del Estado. Se convocó a una primera reunión en casa. Estudiantes y profesionales de periodismo convivimos por primera vez para planear el aterrizaje del proyecto. La sala de estudio de la casa se llenó de gente. Mi entonces pareja estaba a dos meses de parir a Gabriel, mi hijo. Sin embargo, le entró al proyecto con singular alegría. Al ver Darío se iban a ocupar de capacitar a los alumnos que iban a formar el periódico. Unos programas pirata instalados en una PC ensamblada con nuestro matraz para elaborar nuestra locura. Se discutieron nombres, elementos formales, secciones, géneros a trabajar, diseño y demás indesas que se dicen en ese tipo de reuniones. No llegamos a un acuerdo, pero se concluyó con entusiasmo para seguir con el sueño. Los días siguientes fueron de locura total. Dar clases por la mañana, hacer la columna, dar clases por la tarde, reuniones y demás. Una cámara digital Sony de 3.2 megapíxeles era nuestro gran equipo para las gráficas. Salíamos a, a tomar fotos y a empezar a trabajar los materiales para publicar. Se conformó en director. Tuve el privilegio y el honor de ser director, pero el trabajo en formación no avanzaba. Las dos alumnas que iban a revisarlos claudicaron. Alberto y Darío se echaron el trompo a la uña. Se acordó el nombre. Horas extra el periódico que no se vende, todo en bajas, directorio y créditos. Lo importante no éramos nosotros, sino las historias que contáramos. La primera plana se formó, un reportaje gráfico sobre la violación a los derechos de los peatones, una entrevista a Juanito, quien vende tamales en la misma esquina desde hace varias décadas, una crónica de un domingo del Parque Juárez, el principal de la ciudad, y un reportaje de entrevistas sobre una prostituta. A las 5 de la mañana del 30 de noviembre de 2005, Darío llegó a la casa. Lo esperaba. Juntos fuimos a la calle de Úrsulo Galván a recoger nuestro primer número. Levantamos las facas del periódico y prácticamente corrimos para regresar a la casa. Ahí está hora sexta. No miento cuando digo que nos embelesamos unos minutos. Tania, la madre de Gabriel, también estaba despierta y compartió ese momento de felicidad. Me fui con unos ejemplares a dar clases, siempre a las siete en punto. Cuando llegué ya estaban algunos alumnos, sonolientos y con frío. Siempre se quejaron del pinche manzano porque no les daban un minuto de tolerancia. Con la solemnidad del caso, di lectura de mi columna de Milenio, factotum que intitulé Horas extra Todos preguntaron, ¿por qué? Si todavía no sale Y entonces saqué los ejemplares y los repartí. Quienes publicaron en ese primer número leían y releían sus trabajos. Fue una mañana especial. Al mediodía nos fuimos en casa y salimos con mochilas al hombro a entregar nuestro primer número a la gente. Buenas tardes, me, permito, me, me permite regalarle el legendario de nuestro periódico. Esta es la forma en la que lo entregábamos. No eran volantes, era un trabajo basado en el amor a la letra escrita, a la, tinta y, a la tinta y papel, pero sobre todo al periodismo. El periódico tuvo aceptación. Por supuesto que muchos jóvenes quedaron en el camino de las ediciones. Sabemos que la televisión es el principal atractivo para un estudiante de ciencias de la comunicación pero tuvimos la oportunidad de conocer el talento de Mirelda y la amistad y trabajo de Esmeralda, Labu. Fuimos el único periódico de Nuyo que publicó con su autorización expresa las columnas de Alexis Márquez Rodríguez, miembro de la Real Academia de Venezuela. Tuvimos el apoyo solidario de Raquel Torres, de Rubén, cuyo café siempre nos acompañó en las jornadas previas al cierre de edición, de platicar con Levi, quien nos puso el mote de las extra, de Raúl de la Rosa, de cuyo bolsillo salieron por lo menos el pago para un par de ediciones, las fotos de Ernesto Viveros, mi hermano el bambam, los trabajos del maestro Miguel Ángel Quijada Soto, la siempre y eterna compañía Chucho. Pero sobre todo contamos con el apoyo solidario de muchos de todos que nos buscaban y siempre nos encontraron. Contamos las historias de la ciudad, de sus personajes, de sus hombres y mujeres, de sus oficios, de las calles, de sus monumentos, de sus plazas, de sus callejones, de todo lo que los medios convencionales no ven. Hicimos un periodismo comunitario, pero también político. En sus páginas denunciamos los excesos del poder, hablamos de la violencia, cuando ningún periódico en el Estado lo hacía, de los feminicidios, igual que lo anterior, nadie lo consideraba en sus páginas. Hicimos lo que quisimos y pudimos, doy fe de ello. Pero ahora se era eso, un trabajo extra a nuestras labores, que nos revirtaban ingresos para llenar el refri, así que un día simplemente desapareció, nos quedamos con el último número formado en la computadora, las ocupaciones y la presión de obtener dinero nos aniquiló, todo nuestro trabajo en horas extra fue gratuito, todo fue por amor, amistad y solidaridad, hoy la amistad sigue. Sí. Nos reunimos los que estamos en Jalapa una vez a la semana a comer, cuando mi compadre viene de Costa Rica nos reunimos todos. En esta extraña cofradía se adoptó a Cecilia. A veces hablamos de volver a hacer algo similar, pero sé que la nostalgia nos gana. Hicimos camino, cierto, pero ahora tenemos que caminar y mirar al futuro. Tengo pendiente entregar un par de juegos encuadernados de los ejemplares al Archivo General del Estado, para que quede constancia de nuestra presencia en la historia del periodismo en Veracruz. A veces, solo a veces, vuelvo a mirar las portadas, enmarcadas se cuelgan en una de las paredes de mi hogar a veces, solo a veces me parece que vuelvo a escuchar las risas, los gritos los brindis que siempre estaban en cada cierre de edición pero solo me parece solo eso este es un como decía un texto que para mí tiene mucho sentido porque yo estuve ahí que te, en, en, en esas noches en esas cierres de edición en ese buscar hacer algo diferente y que que fuera, que se diferenciara pues, eh, lo que se hacía en esos años en los que no pasaba nada según en los medios ¿no? y ya empezaba a pasar de todo ¿no? como ahora lo vemos este, y, y muchos de esos medios ahora sí dicen las cosas que pasan ¿no? eh, pues bueno eh, como este texto eh, pudo ser peor ¿no? tiene muchas otras este, visiones personal punto de vista de Guillermo que hablan de una Jalapa, una visión romántica de una ciudad que poco a poco se ha desvanecido, no, no podemos hablar de que sea lo mismo la Jalapa de 2005 o 2006 que la de ahora, la, la violencia nos está comiendo la, la inseguridad y, y, y, y bueno al releer los textos da la felicidad un poco de nostalgia pero también eh, los Despierta a algunos la inquietud de pues, denunciar, denunciar lo que pasa para volver a encontrar la, la normalidad en la que alguna vez vivimos. Eh, pues, no. Y bueno, los pues, invito a, a, a leerlo, se pues, van a divertir con algunos de los textos, otros pues, son bastante más este, llegadores, otros son muy. Eh, <risas> por, decir, por decirlo de alguna manera pero es un amigo y bueno, le de doy la palabra ¿no? bueno, bueno ah, ay. Ay, ay, <risas> el, este es el bueno <tose> um, del texto que, que lee Estela sobre cuando nos avisan del asesinato de Requina Martínez con quien compartí tiempo y espacio en la redacción de política cigarros también, por supuesto, y nos conmocionó, estábamos en la periodo, ¿no? desde entonces luego mataron a Víctor báez a, la a las semanas mataron a Víctor Váez con quien compartí redacción en otro periódico en, hace, en sus inicios, hace cinco años y meses, desde entonces, después de la muerte de, del asesinato de Víctor, que lo descuartizaron además, que fue una cosa terrible, eh, una persona que Nadie tiene por qué morir así. Desde entonces, desde hace cinco años, me he visto de Playera Negra para que no se me olvide eh, el luto que traigo por ellos, por los que siguen matando. Sigo trayendo mezclilla porque soy hijo de Uteros y de profe de primaria. Por eso, así, por eso me, me acordé de, de aquella feria de Vigo, cuando nos avisaron de la muerte de Regina. Y de horas extra, pues fue el primer periódico gratuito. Pues de ahí nos robaron el eslogan. Nos lo ¿no? el periódico que nació vendido. El supilado <tose> <está en la tose> financiado por Fidel nos robaron el eslogan. Obviamente, Jalapa se caracteriza por robar ideas. Todo el mundo las roba, pero no saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces, lo, lo cotidiano. Esos eran los contextos. Jalapa es un estado anímico también, ¿eh? Jalapa. Jalapa no tiene que estar en la nostalgia, es cierto, aquí vamos a encontrar en, en el libro algunas, algunas cosas que vemos los que caminamos por el centro, los que vivimos en el centro, la generación actual, la, la, los jóvenes de hoy, pues van a recordar el Jalapa de los oxo, de los Fasti, van a recordar el Jalapa de la venta de ropa americana en la cochera de la casa, ¿no? pero este, Jalapa es un estado anímico, se ama o se odia. Y odiamos las marchas, odiamos los bloqueos y odiamos las subidas, pero aquí seguimos. Y aquí, aquí, nos gusta ¿Qué vas a leer este? También se puede preguntar, ¿eh? Esta es una charla, es un, es un intercambio. Y es, y, y es divertido. Bueno, hay un texto en la página 111 que se llama La tía que este, corría en Jalapa los años de la ley Méndez, medida autoritaria impuesta por Gris, Exalcante vista hoy por cierto, senador convergente. El caso es que todos los bares y centros de recreación tenían que cerrar sus puertas a las 2 de la mañana. También quedaba prohibida la venta eh, en las vinaterías. Fue la época en que Baterilla, Las Trancas y San Andrés Tlaxiagueoac se hicieron puntos de referencia para noctámbulos y parranderos ocasionales. Había una especie de pájaros nocturnos a los que no les gustaba ir a los tubulios aledaños, ya que esos puntos eran hasta eh, cierto punto, pues esos eran hasta cierto punto peligrosos. Entonces, pues no quedaba más que hacerse de suministros mediante cálculo de horas consumo de alcohol y quedarse en la casa de algún voluntario que nos soportase hasta el amanecer. Un día, más bien dicho una noche, estábamos en casa de Chucho. Se nos acabaron los suministros. ¿Qué hacemos? Pregunté con angustia existencial del sediento. Luego el anfitrión dijo en tono seguro, no importa, vamos con la tía aquí así fue como llegamos a ese santuario lleno de músicos, recamareras, meseros y toda clase de individuos que salían de trabajar a la hora del toque de queda de Méndez al llegar al lugar, ubicado en el centro de Jalapa había que tocar una puerta negra pero sin tres candados ¿Quién preguntaba a alguien a los segundos soy fulano y la puerta se abría Cruzábamos un pasillo largo y oscuro con un fuerte olor a perros. A veces, los animales nos acompañaban hasta llegar al fondo del patio. Ahí, en un par de habitaciones, se ubicaba el peculiar y asiduo personal. En un juego de sala desvencijado, convivíamos todos en franca camaradería. Comentábamos todos los temas habidos y por haber. Nada de política, solo situaciones de vida. Día, dame otro trago, decía alguien. La mujer, ya entrada en carne en años, sacaba de su pecho una llave que abría un viejo ropeo, el cual, arca de las maravillas, contenía en su interior todo tipo de botellas y vasos. Todo lo que deseara un sediento estaba ahí. Muchas fueron las noches que llegué solo o acompañado a tocar la puerta. ¿Quién? se oía la voz familiar Manzano respondía mágicamente la puerta se abría y ella con una sonrisa flor de labios me daba la bienvenida ahí llegaron conmigo algunos políticos, artistas plásticos y de la escena reporteros y compañeros de alguna aventura periodística todos se maravillaban ante el lugar que parecía extraído de su realismo la tía fue pieza importante en mi formación adolescente Le debo hasta el divorcio con la madre de mi hija. Sí, en una fiesta en mi antiguo hogar, celebrábamos el cumpleaños de un amigo. Alrededor del asador de carnes, Alberto contaba su última aventura etílica. Cuando nos cerraron el lugar, nos fuimos con la tía Clemy. Toqué la puerta y entonces me preguntó quién y le dije... Soy amigo de Manzano Pasa hijo ¿Dónde anda Manzano que no ha venido? Todos los escuchas Soltaron la carcajada Mi ex simplemente Volteó con una mirada De vas a ver hijo de tu madre Cuando se vaya Yo solo reí Apechugué pensando en lo que podía venir Un mes después Estaba en casa de Alberto Con mis calzoncillos y mis libros Hoy un día está enferma son muchos los años de trabajo y desvelos. A veces, cuando paso por su bar, me acuerdo de los años idos. Me gustaría entrar, pero no quiero que alguien llegue a mi casa y en el momento más inoportuno vuelva a decir, soy amigo del Manzano. <risa> <risa> Personajes de, de, esa, de, de, de esa cartera de ese calibre se daba en Jalapa y que atendía mucho a la gente que nos atiende. es decir, eh, llegaban efectivamente los meseros y los músicos que, eh, que alegraban y atendían a los comensales y que ellos también tenían derecho a celebrar, a convivir y a dónde se iban ¿no? digo, no, no, no era la onda de emborracharse, era de convivir, de celebrar el compañero de alguien y a dormir porque la mañana empieza ¿No? y además el negocio ¿Quién quería por dios saliendo de una redacción a las 12 de la noche y una de la mañana ¿no? ¿a dónde se iba uno? bueno, esto es parte de lo que viene Pudo Ser pero vienen más cosas, vienen más cosas, vienen crónicas eh... vienen entrevistas con personas que... que en cierto modo escogieron Jalapa para vivir y quizá para morir ¿no? Eh... Viene un trabajo sobre una visión que no se tenía del 68 en Jalapa, la gente que le gusta la historia, recordemos que el 68 en Jalapa empezó antes y terminó antes en el DF, ahora Ciudad de México, que no fue un movimiento estudiantil, aunque participaron estudiantes, que más bien fue un movimiento magisterial, y que la gente ahí aprendió también a negociar y a platicar, a, a sentarse con los enfrente con el poder, con López Arias en aquel entonces, ¿no? Y, y bueno, pues o sea, hay que aprender a sentarse sin olvidar de dónde, cuál es la mesa de uno, ¿no? Sentarse en cualquier mesa sin olvidar la mesa. Mm, viene también, pues una entrevista con Toño León, un ex miembro de la Liga Comunista 23 de septiembre, viene una, una crónica de los jalapeños, bueno, de los que fuimos a la sopa alguna vez a comer y que de la noche a la mañana no la cerraron, ¿no? Y, de, y hoy que en la mañana acababa con Carlos Romano le decía, porque la sopa si ¿sí recuerdan que empezó en una especie de vagoncito, que eran seis, seis mesas y hacíamos fila para poder entrar y estaba más en la afuera del restaurante que adentro no y lo curioso es que parecía que el boleto de entrada para una mesa era llevar la jornada en aquellos años ¿no? todo el mundo yo estaba ahí platicando con su jornada bajo el... ah, muchos ni la leían, yo creo, ¿no? pero había que llevar la jornada para poder entrar a la sopa bueno y bueno, ya en la soja también se, se impulsó mucho el son, el son Jarocho, ya con, con son de madera. viene también un poco de la historia del son Jarocho aquí en Jalapa, a, ahora que hay, que, que hay un movimiento tan grande del son Jarocho. El son Jarocho empezó, empezó a difundirse con un regiomontano que, que cantaba son Jarocho con un cuatro venezolano, este, por allá de 1984. ¿No? recordemos que en 78, 79 más o menos se forma Monoblanco con los hermanos Gutiérrez ¿no? eh, es decir, no estábamos tan tan lejos no y curioso porque fue este Raúl García ¿no? Regio, él y después formó con, con Daniel López Jicuri ¿no? y luego se integra Silvia Santos pero hay tres o cuatro momentos importantes y que a veces se nos olvida y creemos que la historia empieza con nuestra vida y queremos confundir la historia con nuestras geografías, Entonces ahí la importancia, ¿no? ahí la importancia de, de dejar siempre las cosas por escrito. Alguien, bueno, no alguien, todos perdemos, los que usamos el transporte público podemos perder hasta ahora una hora, hora y media de nuestra vida eh, en compañía de desconocidos. ¿no? Este, todos hemos sufrido eh, lo que es vivir el, la angustia de estar en una combi, como les decimos, ¿no? que ya no son combis que meten hasta 16 personas, en 2 de la tarde con calor, o en la mañana que vamos a trabajar, ¿no? y que se sube todo tipo de olores y sabores, uno bien bañadito, este, también viene una crónica de ese viaje, de lo que vamos haciendo y de lo que vamos perdiendo en la vida, porque eso es muy común de los que vivimos aquí en Jalapa, los que nos hemos subido una combi para trasladarnos, a veces tenemos que estar cargando al de punto o al de enfrente, oliendo la destilación de la noche anterior del compañero que viene enfrente de nosotros, ¿no? Y, que, y, la, y la ventana que no abre, ¿no? Maldita sea, ¿no? O, o, o, o, el, o el frío, y si abres, ¿no? Y, y va la señora con el niño y te tose y, y cierra la ventana porque está enfermo, ¿no? Maldita sea, ¿no? Y, los que somos de Jalapa sabemos lo que es viajar en una combi en hora pico, ¿no? este, los que caminamos por el centro de Jalapa también sabemos cómo nos duele ver tanta basura, ¿no? también vemos cómo nos va, cómo nos va destrozando, cómo han destrozado nuestra ciudad, este, hemos visto nuevas fisonomías, hablamos del Oxo, de las, del, del, del X24 Hablaba también, vienen aquí también las palomas que ya no las tenemos, los que tenemos más de 15 años, recordamos las palomas aquí enfrente, este, que era punto de reunión de reporteros en aquellos años, ¿no? Y que hoy es un oxo, ¿no? Que, y, que, y, que, y que somos felices viendo fotografías del Jalapa antiguo, ¿no? Y que añoramos y ponemos en las redes sociodigitales, ¡ay, el Jalapa que se fue! ¡ay, el pero cuando estamos aquí no defendemos el jalapa que tenemos ¿no? como que es más, este, más revolucionario, más, más, más legítimo añorar el jalapa en fotografías que defender el jalapa que tenemos este, creo como acto de fe quiero leer un último texto antes de pasar, si sí tenemos tiempo para, para, para intercambiar opiniones para que cumplen el libro es una edición de autor con esto van a apoyar a la a los niños pobres de mi casa. Me gustaría leer esto de Jalapa, que la ciudad duele, así se llama. Viene a la página 42. Duele caminar por Jalapa. Sus calles están deshechas. Su calma ya no existe. Su viejo mote de Atenas es una reminiscencia que se pierde día con día. Quizá ahora sea Esparta, por la guerra interna que vivimos, no porque la habiten guerreros. La ciudad está sucia, escupida, violada y violentada. Puestos callejeros, mierda y orines de perro y otros animales, botellas y bolsas, autos, muchos autos. Nadie hace nada. Todos hacemos todo por destruirla. Ella se resiste, pero somos más. Vienen los antorchos y clavan fierros en la plaza alerta. Vienen los 400 pueblos y se encuentran con su diputado. Vienen los cardenistas y joden la vida. Vinimos nosotros y nada encontramos. Son desperdicios de la bacanal política. Solo piedras en la calle. Solo banquetas rotas. ¿Quién recuerda a los primeros artesánganos que ocupaban la calle de Enríquez? El quiso de Sears para vender sus mercancías. Pocos o nadie. Ahora todos venden lo mismo. Ahora todos compran lo mismo hemos visto y solapado cada golpe que dan a la ciudad no hay jalapeño que levanta la voz seriamente los últimos, como los primeros, solo buscan notoriedad que los peleen, que les hagan caso que los metan en los órganos públicos esos que dan renombre esos que dicen que saben aunque no sepan estos que todos sabemos, pero que nadie quiere decir ¿acaso será el consejo de la crónica de Jalapa? no sé Puede ser, a lo mejor, ¿quién sabe?, Le dijera el legendario Capulina. El original, ¿eh?, no el de la Universidad Patito, y padre de él, el que está acá enfrente. Camino por el centro y lloro, veo calles destruidas, mendigos al por mayor, comerciantes formales invadiendo las banquetas, payasos tristes, artistas sin arte, calles frías bajo el sol, vehículos que obstruyen nuestro paso, todo a plena luz, no hay por qué ocultarse, cuando esta ciudad ya nadie la quiere, Jalapa solo es una vieja puta que sirve para sacar dinero, ver fotos antaño y lamentarse por lo perdido solo es catarsis en el confort, nos joden, nos escupen, nos humillan, pero aplaudimos, decimos que somos de la Atenas veracruzana que somos cultos, y aquí es la cuna del normalismo, del bachillerato, y tenemos la orquesta sinfónica más antigua. Y Caminemos por la ciudad, reconstruyamos lo que podamos. Sabemos que lo que hace el hijo del expresidente municipal solo es para ayudar a las empresas que lo apoyaron. No lo hacen por la ciudad. Jalapa no le interesa porque Jalapa no es solo la ciudad, el municipio es algo que él, su familia, sus cómplices y quienes lo ayudaron a llegar al poder jamás entenderán tan sencillo como eso, tan fácil como respirar caminemos y veamos una ciudad destruida, abandonada, sucia supuestos trabajos de limpieza que dejan la basura en la calle supuestos desasolves y dejan la mierda junto a la alcantarilla supuestas mejoras que son peoras que nada de irlo nos sorprenda, si seguimos así, esta ciudad solo será un recuerdo en la memoria vieja del último de los jalapeños. entonces, entonces sabremos ya de estar muertos.